Sin embargo, desde el punto de vista del creador, del músico que compone o crea una canción, el acto creativo artístico posee un funcionamiento muy semejante al de las mancias. Vamos a explicar brevemente ese tema de las mancias. Voy a hacerlo en parte de, desde, desde mi experiencia, que aunque he pasado por algunas mancias por curiosidad, realmente con la única con la que logré entablar cierta relación fue con el tarot, quizás por la influencia que en esa época tenía de algunas lecturas junguianas que había hecho y sobre todo de algunos amigos seguidores de Jung que hayan jugado un papel importante en ello. No considero que, la man que las mancias sean una ciencia ni que sean infalibles ni haré por supuesto una defensa de ellas. Lo que sí haré es exponerla, exponer la lectura en tanto experiencia y sobre todo señalarlas. Los paralelismos con el acto de composición en música o con algunos episodios de la composición musical. La lectura del tarot no es algo que se base en simplemente conocer el significado de las cartas y estudiar las relaciones entre ellas puestas sobre la mesa. Por el contrario, muchas veces es preciso prescindir de este elemento mecánico, de su significado, de qué dice una carta, esto qué significa, y comprender que las cartas funcionan como un catalizador de símbolos. El principio de las leyes de Fraser está aquí presente, pues durante el uso de las cartas uno asume que el usuario entra en sincronía con el lector con el que está haciendo la lectura y es el lector, el este, el que emplea las cartas como catalizadores mágicos que le permiten leer al usuario, el que está consultando. Es decir, en realidad leemos a la persona y no a las cartas. Por eso los símbolos de cada arcano en, en, en las cartas del tarot son siempre cosas muy ambivalentes, son poco claras y definidas. Su objetivo no es servirte como, como un diccionario de esto significa esto, esto significa aquello. En, en, en cambio es servir algo así como que una plantilla para que se exprese en el mismo lenguaje de los símbolos lo que está presente en el usuario, en, en la persona que consulta. De hecho, como regla básica en este punto de, de, de, la, de la lectura y de la magia, lo que todo lector de cartas debe saber es que el mago nunca crea una solución o no crea nada de hecho. Solo ayuda al consultante a encontrar lo que desde un principio estaba dentro de él. En este punto... Solo expresa, mediante los símbolos, con ayuda de las cartas, lo que la persona no había logrado poner en palabras y que quizás ella, de forma consciente, no sabía, pero sí inconscientemente. El mago utiliza esas cartas para darle nombre a lo que el usuario no había podido hasta ahora nombrar. Como vemos eh, aquí, el, el nombre en la magia juega un papel importante, ya lo hemos comentado antes, porque es asignarle un símbolo lingüístico a algo que previamente no lo tenía. Y la curación, como en el psicoanálisis, pasa por poder nombrar aquello que no habíamos sido capaces de poner en palabras hasta ahora. El acto de nombrar algo implica su dominio, su control dentro de la estructura del pensamiento mágico. Dominar algo es saber su verdadero nombre. En el proceso de interpretación, el lector no toma el contenido de la carta de manera literal, nunca. Sino que la carta le insinúa, aparece en su mente como una especie de intuición, una idea en busca, que está buscando forma. Y su relación, la carta y sus significados, le permiten poner en palabras el mensaje que quiere extraer. Todo el proceso es como navegar en la neblina, en donde para disipar la neblina no puedes soplar, sino que debes soltar el aire que tú contienes dentro de sí y abandonarte. Debes para poder leer dejar de tratar de entender y simplemente permitir que lo que llega a ti fluya. No puedes soplar para disipar la neblina, debes abandonarte a ella, dejar fluir tu pensamiento como, como un, un acto de meditación en, en el budismo, en el taoísmo, en el hinduismo, como un acto de yoga. Las palabras en ese momento afloran solas en tu discurso y ellas, sin que tú medies ningún acto de razonamiento, articulan un discurso coherente. Y la coherencia de ese, discurso, de, de ese discurso dependerá de las cartas y de tu intuición como intérprete. Ahora, resulta curioso lo parecido que es este proceso de, de, de, de la lectura de unas cartas con el proceso de creación de una canción o un tema musical y la relación con los que escuchan ese tema. En la música actual, las letras juegan también un papel importante y a veces se componen a la par que se compone la música o después de que se compone. En esos casos, es la música escrita en la que construye la letra. Y estoy seguro que muchos músicos, si están escuchando esto, concordarán en que cuando les ha tocado componer la letra de una canción, en circunstancias semejantes en que la música ya está hecha o está a media, han sentido como que si fuera la canción la que utilizara al compositor, la que te utilizara a ti para escribir la letra y no al revés. El músico debe abandonar, para poder escribirla, toda resistencia. Debe abandonar todo, intere, todo intento de, de focalizar o descentralizar el discurso o el tema. Y debe dejarse, simplemente debe dejarse llevar. Y es en ese momento en que las palabras van a surgir solas. Vendrán a ti sin que las llames, como si siempre las hubieras sabido. Y en muchas ocasiones la canción es escrita en un solo tirón, de una sola vez. Este proceso es lo que muchas veces llamamos simple y llanamente como inspiración. Pero lo sorprendente es cuando esto mismo ocurre en composiciones colectivas. Cuando en, durante un ensayo o durante una reunión están tres o cuatro personas que abordan la escritura de la letra, se dedican a escribir la letra entre tres o cuatro personas todas juntas allí, en un acto de composición colectiva. Y van a ser unos pocos versos. En todos, en ese momento todos entran como en sincronía y el tema se construye solo sin que tú puedas decir que la letra o que la idea es más de alguien que de otros o que de todos los demás, porque todos están de alguna manera poseídos por la melodía que tomó la forma de esa letra a través de ellos. Es como que si tú, en ese momento, todos ellos, el grupo, en el instrumento a través del cual la idea que está presente en la melodía cobra, forma y se manifiesta. El acto de creación de una canción o un tema instrumental también muchas veces actúa como una labor lenta en la que tú como compositor exploras un tema y lo vas construyendo, no trabajas en un día. Trabajas, escribes hoy un verso o dos versos, lo dejas allí, mañana lo vuelves a reescribir, haces alguna modificación en los acordes, utilizas reglas, es, eh, toda una serie de elementos. En estos casos, la sensación de sentimiento oceánico ronda también, pero como un fantasma. El tema musical es entonces como una especie de, de masa ignota, amorfa, oscura, misteriosa. No es ni siquiera una idea, es apenas una noción. El compositor se acerca entonces a esa idea, a esa noción y la descubre, la explora, le da muchas formas hasta finalmente pulirla y sacarla, hasta que le, le, le toma, toma el cuerpo. Y muchas veces es una labor frustrante porque sientes que la canción o el tema no se deja dominar y no consigues cómo darle la forma que realmente ella está pidiendo por más que la exploras y la buscas. Se vuelve entonces como un diálogo, un choque de voluntades entre el compositor y su deseo de, de, que, que quiere explorar, que quiere desarrollar. Y el tema musical en sí que no se deja dominar. Es como que si sientes el tema, en esos casos, sientes el tema musical como si fuera un animal que debes domar que debes hacerlo también con paciencia y con esfuerzo. A veces también se siente como si, una vez más, fuera el tema musical el que te va guiando a ti como compositor, hasta que el tema se descubre a sí mismo en las manos del músico. En cualquier caso, el resultado es siempre un sentimiento que estaba allí y que no sabíamos que teníamos, es descubrir o develar algo en el interior del creador que surge a la luz. En este sentido, el arte no es, nunca, no es nunca una creatio ex nihilo, sino que es una transformación, una transmutación y transposición de la realidad interna del sujeto hacia el mundo exterior. El resultado es una pieza de lenguaje, ya sea mediante símbolos o palabras, que transforma a su vez la realidad con cada ejecución. Sigue la misma ley de la literatura, la forma es el fondo y el fondo es la forma, pero ¿cómo ocurre esa transformación de lo real?